¿Todo bien con ustedes? Yo soy Vanessa Martina Silva, editora de la revista Diálogos do Sul, y e estoy aquí hoy por medio de una parceria maravillosa que nós tenemos con el Coletivo Comunica Sul, que es un um grupo de jornalistas que se junta para realizar coberturas en no el continente latinoamericano. Entonces, hoy tenemos la entrevista con Nadia Cruz, defensora del pueblo en Bolivia. Eh, a gente está traduzindo aquí, chamando de defensora pública. Ela está à frente aí da Defensoria del Pueblo e tem sido muito perseguida pelo governo de Janine Anis, que não reconhece o trabalho dela como defensora. Mas, à frente desse organismo, Nadia conduziu uma pesquisa, uma investigación a respeito das violências do Estado Boliviano ocorridas entre outubro e dezembro de 2019. né? um período de terror em que ocorreram massacres, em que ocorreram violações de direitos humanos de, de formas muito é, contundentes e muito abrangentes. né? Então, nessa entrevista, ela fala a respeito de todas essas violações de uma maneira muito... Você vê que tem muito sentimento envolvido una pessoa muy comprometida mesmo com esse trabalho este relatório tem más de 300 páginas e nessa conversa que virá a seguir vocês pueden conferir algunos comentários e algumas questões que elas que ela nos traz a esse respeito a entrevista está em espanhol então a gente pode testar não nosso portunhol mas todos y e todas que se interessem pode conferir nos sites de Diálogos do Sul, do Hora do Povo, do Correio da Cidadania e na Bologosfera Progressista. vários sites vão publicar esta entrevista. Vocês podem conferir a íntegra, né? então a transcrição. Nós transcrevemos a conversa e vocês podem acompanhar lá, então, na íntegra. Participam desta entrevista eu, da Diálogos do Sul, Rafael Sanz, do Correio da Cidadania, y e Leonardo Vexel Severo, do jornal Hora do Povo. Bom, é isso, Eu espero que vocês desfrutem, se informen, que esta entrevista seja informativa, y e que vocês possam aprovechar, tanto quanto nós aproveitamos, porque é un um tema muy delicado, y e que aquí no Brasil, infelizmente, no tem é, muita repercusión, no tem mucho conhecimento a respeito de lo que está acontecendo na Bolívia. É isso, um grande abraço, até mais. Estamos... Eu, Leonardo Vexel Severo, do Periódico Hora do Pueblo, Rafael Sanz, do Correio de la Ciudadanía, e Vanessa Martina Silva, de Diálogos del Sur, com a companheira defensora do Pueblo de Bolívia, Nadia Cruz para una importante entrevista, en nombre del colectivo Comunica Sur, que reúne algunos de los principales periódicos y sitios de la media alternativa de Brasil. La Defensoría del Pueblo ha presentado esta semana el histórico informe Crisis del Estado, Violación de Derechos Humanos en Bolivia, octubre diciembre de 2019, que describe en más de 300 páginas la terrible violencia e impunidad generada desde la ascensión de la autoproclamada Presidente Anes. Señora Nadia Cruz, de todos los inúmeros testimonios que has oído, ¿cuál más te ha tocado desde el punto de vista de sentimiento, de, de contundencia? Buenas Buenas tardes a todas, a todos. Eh, muchas gracias por el espacio, definitivamente los espacios alternativos son la voz o son el canal eh, de lucha contra los medios de comunicación formales o tradicionales. Así que yo saludo y agradezco el espacio que nos pueden otorgar para denunciar la violación sistemática de derechos humanos que ocurrió en nuestro país. Yo no sé si de los que he escuchado, pero son lo que nosotros hemos vivido como Defensoría del Pueblo. Y son dos momentos que por lo menos uh, me han marcado bastante dentro de todo esto en relación a las víctimas. El primero ocurrió el 20 de noviembre, eh, después de la masacre de Senkata. Y, y me, me conmovió bastante porque yo estuve dentro de los bloques de resistencia en octubre de 2003, eh, cuando Bolivia expulsó a Sánchez de Lozada. Y yo, además, soy alteña. Entonces, la, la forma en cómo yo viví eso fue diferente. Porque eran, en ese momento, Tres bajas que nosotros habíamos identificado el 19 y eran como 6 a 7 que estaban llegando el, el 20 ya, como eh, eh, víctimas fatales confirmadas. Y recuerdo que recibo una llamada el 20 de noviembre eh, alrededor de las 7 de la mañana y era, eh, era un cura, el cura de la iglesia de Senkata. Un padre a todo dar, totalmente diferente a la, a la estructura de la iglesia o a la conferencia episcopal como tal. Un padre muy comprometido con su pueblo. Y lo único que me decía, Defensora, ¿puede traer médicos forenses? Eh, hemos convencido a las familias para que los, eh, les hagan las autopsias. Y yo, claro, nos movilizamos, eh, convencimos al Ministerio Público en ese momento muy, muy... Eh, accesible el fiscal eh, que se nos tocó que nos tocó que fue el doctor Willem Alhave eh, vinieron los del instituto de investigaciones forenses sabíamos que la situación era compleja porque era el alto por cómo se había pasado las cosas el 19 y sabíamos también que era muy difícil el ingreso por la situación o el caos que se vivía y comenzamos el ingreso en Senkata básicamente todo estaba bloqueado y fuimos levantando uno a uno los cercos y en el camino y eso es lo que a mí me, me conmueve todavía. No había gente salvaje, como nos decían. No habían criminales ni terroristas. Eran hombres y mujeres que no dejaban de llorar. Tenían el rostro eh, quemado. Quemado, tenían el rostro con las marcas de las lágrimas que habían recorrido y cómo las lágrimas se habían secado en sus rostros en un sol como el que tiene el alto. Tenían rabia, sí. Rabia porque los medios, eh, los medios, el gobierno habían dicho que ellos eran criminales y que ellos se habían matado entre ellos. Y tenían rabia porque nadie les escuchaba y nadie les creía. Y seguimos entrando. Y recuerdo ya a unos... 60 metros, era de la iglesia, hay como un puente. Ese puente era casi impenetrable. Y nosotros entramos por delante y era impenetrable no por zanjas, no por nada que pueda afectar la integridad de una persona. Era impenetrable porque estaban apostados mujeres y hombres en la totalidad del puente. Y todos no dejaban de llorar. Y tenían en sus manos... Eh, a los que para mí no eran agresivos, tenían en, tenían en su voz ronca, ronca de tanto gritar y de llorar, eh, una sola palabra que yo la recuerdo eh, y era justicia. Lo único que pedían ellos era justicia, nada más. Y cuando se enteraron, se enteraron quiénes éramos nosotros, porque la Defensoría fue la única institución que el 19 salió a señalar que habían ocurrido asesinatos y una masacre, fuimos nosotros, nos reconocieron y nos dejaron ingresar. Y llegó un momento en que el auto no podía avanzar más y había que bajar entre toda esa cantidad de gente, que lo único que hacía era tomarnos las manos y llorar y decir, créannos, nos han matado, créanos nos están persiguiendo, créannos no hemos hecho nada, créanos por favor y no nos dejen solos. Era lo único que decían en el camino y gritaban justicia, justicia, justicia. Cuando logré ingresar a la iglesia teníamos mucha gente dentro, eran los familiares, gente llegada me imagino, dispersada por el lugar. Totalmente afectada, totalmente afectada. Ellos ya no gritaban, estaban devastados. Y la imagen más fuerte era ver cuerpos, no eran ataúdes en ese momento. Eran cuerpos tendidos en las bancas en donde uno va a escuchar misa. Tendidos todos. Tenías en el piso charcos de sangre de cómo iba chorreando desde las bancas. Eh, lo poco que les quedaba de vida me imagino a esas personas. Eso fue sin cata lo menos que pudimos hacer ese día fue que yo me quedé hasta la una de la mañana, es terminar con todas las autopsias, todas absolutamente todas, todas murieron por herida de bala, todos los disparos eran entre el corazón y la, y el, y la cabeza, nunca tuvieron el objetivo de disuadir tenían el objetivo de matarlos eso fue Sencata días antes había ocurrido sacaba en sacaba yo recuerdo el 14 me llama Nelson que es mi delegado en Cochabamba y me dice es terrible lo que está pasando y lo que puede pasar el sector campesino quiere entrar a la marcha y no se sabe lo que evidentemente no se sabía lo que podía pasar. Estamos en crisis. Y me dice, pero hemos coordinado, me dice, hemos coordinado con el comandante de la policía y el surita y nos dijo que eh, se, vea, se iba a desarmar. Y se desarmó como llamó. El policía, los policías dijeron que habían desarmado porque habían encontrado palos, dinamitas, etcétera Ellos dijeron que habían desarmado el 14 a toda la gente que estaba apostándose en el puente Huellani, Huellculi. Y el 15 y el 14 hay una reunión donde el comandante departamental Zurita, que yo quiero reiterarlo porque él tiene que pagar su responsabilidad en todo lo que sucedió. Zurita les decía al sector campesino en una mesa donde estaban instituciones. El 14 les decía los voy a cazar. Si ustedes siguen con la idea de entrar a Cochabamba, no era los voy a detener, no era vamos a impedir o, o hagamos una pacificación, no. Zurita decía los voy a cazar. Esa era la posición de la policía y por eso la defensoría dijo no hay nada que negociar, la policía quiere cazar, ahí no hay nada, no había nada que dialogar. El 15 nos empieza a llamar el comandante de la policía enojado, porque nosotros no nos prestamos al juego de ingresar hacia donde estaban ellos, en, deteniendo la marcha. Y, el, y comenzaron a mentirle a la dirigencia, mentirle al sector y decirles, esperen, esperen porque van a venir los de la defensoría, esperen porque van a pasar, van, van a pasar, los vamos a volver a revisar y van a pasar. Era mentira. Estaba ganando tiempo para traer más efectivos policiales, más efectivos militares. Y comenzaron a disparar. Comenzaron a disparar. Y cuando Murillo decía que ellos se habían matado entre ellos porque tenían disparos en los cráneos desde la nuca, era porque estaban corriendo estaban huyendo de la forma violenta en, en cómo habían empezado a actuar las fuerzas. No se mataron entre ellos, porque además tanto en Sacaba como en Sencata no existe ni un solo policía, ni un solo militar herido, ni fatalmente, ni, ni, ni herido gravemente. Existen dos policías muertos durante el conflicto. Uno en en el, en el recorrido que hacía de La Paz el Alto para ir a frenar las turbas que sí existieron. Y el otro que murió eh, en una turba porque la gente lo encontró en uno de los retenes policiales y la gente estaba enardecida y lo mataron. Pero ninguno murió en un contexto de la operación conjunta. No hubo enfrentamientos. Los fueron a cazar y los mataron. Diez en sacaba. 10 en Sencata. Eso es lo que hemos visto como defensoría. Y uno más. Para mí era masacre, pero por la cantidad de muertos, se la, la hemos catalogado técnicamente como asesinatos con características o en grado de lesa humanidad. Y ocurrió en la zona sur. Y eso es algo que no le perdonamos a este gobierno. El 10 de noviembre, en la noche... Empezaron a ocurrir manifestaciones con la renuncia del expresidente Morales. Violentas, sí. Que se tornaron delincuenciales, sí, absolutamente sí. Que existía una situación de terror en Bolivia, en la población, especialmente en la citadina, totalmente. Porque no había policía, la policía se había decidido a días antes y había una, una sensación de necesidad y urgencia de seguridad, y con eso jugaron. Esa necesidad de urgencia, que es totalmente justa, la gente estaba, estaba desesperada, estaba aterrada, porque además empezó a circular información falsa de que el sector campesino iba a venir y a tomar las casas, porque días antes habían ocurrido quemas, de familiares y de, de gente que era afín al anterior, al anterior partido de gobierno, al anterior gobierno. Después habían ataques a dos casas, particularmente la del ex-rector de la Universidad Mayor de San Andrés, que en ese momento era parte de la CONAD, era parte del movimiento cívico que estaba movilizado. Era parte, era, era un actor político. Estaba Casimira Lema, una periodista. Vaya, el ataque y había, había una sensación de terror en ese momento y la gente exigía, pedía lloraba por seguridad y ahí salieron, salió primero la policía y la policía a momento de dar seguridad comenzó a hacer algo que lo dijo el ministro Murillo después asumir una, una, una acción de venganza institucional y arremetieron contra cuatro sectores, Ovejullo, Rosales, Pedregal, Chesquipampa, que es como lo último de la zona sur de la ciudad de La Paz. Y mataron a tres personas, y no solamente fue la policía. La policía dejó y permitió que personas particulares con casquitos blancos, como los han identificado, participen conjuntamente con ellos. Y mataron a otras tres personas más. Eso, eso también lo vivimos porque el, al día siguiente de las muertes, nosotros fuimos a buscar los cuerpos con todo un panorama en contra, porque la gente estaba justificando esas muertes porque los consideraba vándalos. Ese fue el discurso que metió el gobierno. Y todas estas muertes no eran para darnos seguridad, no eran para pacificar el país, no era para el retorno de la democracia. Estas muertes, el único objetivo que tenían era consolidar al gobierno de Yanine Áñez en el poder. Ese era su único objetivo. Nunca fue restablecer la paz ni la seguridad en nuestro estado. Eh, Vanessa. Bueno, uh, me, me gustaría eh, aprovechar lo que estás contando de una manera tan dramática, tan, con, tanto, con tanto sentimiento... Y preguntar, porque además de esas masacres, masacres, hubo este clima de terror con la quema de casas, de establecimientos eh, y asesinatos de mascotas. O sea, había un terror psicológico y me gustaría eh, conocer, comprender cómo ese clima, esa falta de, de respuesta policial, eso ayudó a generar eh, el golpe y también después del golpe, cómo eso influyó en una respuesta ciudadana o la falta de una respuesta ciudadana a, a lo que vino ahí con ese gobierno de Janine Alli, por ese miedo que, que se impuso en la sociedad. Efectivamente. A partir del motín policial que nosotros en un video mostramos cómo fue celebrado, y además que el, uno de los pedidos principales del motín eh, motín policial fue la negociación de sus demandas que eran justas o eran era o es permitió democráticamente hacerlas por supuesto nosotros proponeríamos también aquello pero el se llegó a tornar política cuando el motín policial pedía hacerlo con un nuevo gobierno es decir ya se estaba generando desde el, desde la policía boliviana un movimiento político o de respaldo político, no vamos a cuestionar nosotros como Defensoría del Pueblo si era correcto y incorrecto, pero sí cuestionamos que lo que generó el motín fue, en una primera línea, sí una adhesión ciudadana donde la ciudadanía que estaba movilizada, que sentía que tenía que ir a las calles y demandar, protegida constitucionalmente en su derecho de manifestación, totalmente. Eh, empezó a proteger a la policía y entre los primer, en los primeros días del motín, pues no, no, no sucedió mucho. Pero el 9 de noviembre eh, comenzaron a generar una suerte de persecución y empezaron las noches de terror. El 9 de noviembre empiezan con la quema de casas de lo que nosotros eh, identificamos como familiares, en el caso del expresidente de familiares de eh, asambleístas, del, eh, del que fue presidente de la Cámara de Diputados. Eh, sus, sus familiares fueron eh, vejados sexualmente. Eh, también eh, se generó una suerte de información difusa porque se, eh, también se identificó, y el informe lo dice, existieron casos de abuso sexual, en contra de eh, los de, de universitarios que estaban llegando desde Sucre hacia el, hacia el lado de La Paz a, a apoyar al sector cívico, no violaciones, eso hay que ser claros, porque lo que generó eh, como que mayor eh, violencia fue la noticia de violaciones, y no fueron violaciones, pero sí fueron eh, abusos, o, o abusos sexuales como tal. Eh, fue, fue de terror ya el 10 ante un panorama bastante adverso, eh, la, llega la renuncia del expresidente Morales y la noche del 10 comienzan estas manifestaciones que, eh, que ni siquiera yo diría fueron en respaldo del expresidente Morales. Eh, fueron una reacción y aquí hay otro componente muy fuerte de este conflicto que no es muy visibilizado. Fue una reacción por la, por la quema de la huipala, fue una reacción por el ingreso de una Biblia eh, a Palacio como símbolo central de un Estado, y era como retroceder, eh, no sé si 500 años, pero al menos, al menos 10 años se retrocedía desde una victoria que se asumía desde el Estado boliviano, especialmente desde las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y era cambiar o transformar una república en un estado plurinacional un estado plurinacional que incorporaba a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas, no como una población reconocida no como una, un adorno o no como una población en situación de vulnerabilidad y tampoco es que solo se lo reconoce, se incorporaba a la NPOC en la estructura de toma de definiciones de toma de poder por parte del estado tomando en cuenta que son más somos más del 60% eh, las personas que podemos identificarnos con una np era totalmente eh, es un, es fuerte esa esa esa apropiación ese sentimiento de, de apropiación con el estado plurinacional y el retorno y los discursos que ya salían del retorno a una república implicaban volver a una colonia eh, que sometía a los pueblos indígenas, una colonia que después formalmente fue denominada república, pero que reproducía exactamente las mismas relaciones de poder y la misma forma en cómo se consideraba la semipióca. En ese momento del 10, cuando ocurre la quema de la, de la huipala y el y el retorno de la Biblia, estaban marcando la nueva forma de poder, la, forma, la nueva forma de relaciones de poder para los en Eso fue determinante para que la gente termine de sentir el quiebre del Estado y salga a las calles. Estas manifestaciones eh, acumularon o ayudaron para la sensación de inseguridad que veníamos teníamos sintiendo desde el 8, más fuerte el 9 de noviembre, sí. Empezaron a circular información falsa de que esas manifestaciones eran las tomas o las quemas de las casas en las ciudades, ataques. En muchos casos, la manifestación se tornó violenta o existieron grupos dentro de las movilizaciones que se tornaron violentas y delincuenciales, sí, y apoyaron ese discurso, apoyaron esa sensación. Y comenzaron con la quema, por ejemplo, de un lote de buses eh, eh, del, del gobierno municipal, que es del municipio de La Paz propiamente, que tenía además una cierta empatía con la población, con la quema de eh, dos casas, de, ya les decía, del, que era uno de los representantes de la CONAD y de la otra de una eh, hermana periodista. Eh, y claro, eso generaba además que la gente siente el miedo, siente la necesidad de salir de sus casas a las calles, a esperar con trincheras. Se generó un, un marco de terror generalizado. Porque también luego con el tiempo se vio que del otro lado circulaba información que desde las ciudades iban a ingresar a tomar los terrenos, a quemar los sembradíos, etc. Se generó información falsa. Entonces, entre las manifestaciones... A un, ante un rechazo de una pos, del posible retorno a una república, de un sometimiento a la CNPIOC, eh, los actos delincuenciales que existieron en esas noches, que, que se dieron esas noches, la información falsa que empezó a circular y que generaba una polarización o una suerte de enfrentamiento entre la ciudadanía, sea que vive en el área rural o que vive en el área periurbana o urbana, pues generaron... Noches y días de terror, horas de terror. Yo recuerdo que el 11 particularmente, la Defensoría del Pueblo no dejó de funcionar. Todas, las, todas y todos los que trabajábamos con, con todo, todo, todo el mundo en contra, fuimos hasta las oficinas, eh, tratamos de ver, y era de terror. No tenías como Defensoría del Pueblo, no teníamos a quién reclamar, no había estado, no había policía. No había eh, nadie que te contestaba en los ministerios, en una asamblea. No había nada, absolutamente nada. Era el estado de nadie. Entre el 10 por la noche y el 11 hasta el 12. No había nadie. Es por eso que la gente, y eh, yo digo el gobierno transitorio, aprovechó, aprovechó esa sensación de inseguridad latente, fuerte, esta esta polarización de que nos odiamos entre nosotros mismos y si tú no piensas como yo, eres contrario y si eres contrario tengo la posibilidad de eliminarte y voy a justificar que te mate. Eso, ese es el daño que nos hicieron, porque ahí es donde comienzan las intervenciones, primero policiales, policiales con particulares y luego vienen las operaciones conjuntas y que claro, ante un, una, un clima de que no había estado, las primeras intervenciones estatales eran como una suerte de tranquilidad, de poder dormir, de poder pensar que va a haber un policía o un militar que no va, va a impedir que, te, que, te, que se metan a tu casa, porque eso te habían dicho, eso habías visto. Claro, la ciudadanía vale, no justificó en eso, eso. Perdón, en eso de la impunidad, una cosa que está muy clara es, es la ausencia por el propio miedo, por la persecución, a los periodistas, ¿no? incluso el asesinato del periodista argentino Sebastián Moro. ¿Cómo crees que esa falta de libertad de expresión eh, tenga colaborado con, con el crecimiento de, de, del terror, por la propia certeza de la impunidad, y dentro de este contexto, ¿cómo está la propia situación ahora? Porque, bueno, teniendo un clima de, de dictadura, ¿cómo crees que la prensa nacional se vea frente a un proceso electoral donde eh, el capital transnacional y, la, y las organizaciones y las oligarquías locales tienen tanta fuerza, ¿no? Para hacer valer su silencio. Es, es muy importante porque la información falsa, eh, los estados tienen la obligación de combatirla no a través de persecución, sino a través de sistemas de aclaración permanente, de verificación de información. Eso no implica un tema de censura, ni un tema de control pero sí, cuando estamos en una situación de conflictividad, que el Estado actúe para, para verificar, para informar a la población, para descartar información falsa. Eso no existió en Bolivia. Y en Bolivia, además, ocurrió otro fenómeno que nos parece importante, que hay que trabajarlo. Y lo ponemos también en el informe. Los trabajadores y trabajadoras de la prensa sufrieron, sufrieron agresiones y no hubo protección estatal desde el inicio del conflicto. En un momento, los medios de comunicación eran atacados por los sectores cívicos. Después, porque los sectores cívicos decían, claro, no se ve, la prensa no dice, no muestra lo que estamos haciendo. Después del 10, eh, los ataques que se dan a los trabajadores y trabajadoras de la prensa se dan desde las organizaciones sociales eh, que estaban en la población, porque decían exactamente lo mismo, la prensa no muestra, no, no dice lo que estamos pasando y, y, no, y no pasa nada. Pero además, eh, agresiones físicas fuertes se dan antes del 10 y después del 10, a diferentes medios de comunicación. Por eso cuando uno lee el informe y ve eh, los medios de comunicación que fueron afectados, fueron de las líneas que se supone que eran afines al anterior gobierno y las que se supone que son afín, afines al, al cambio como se dio en nuestro país en noviembre. No hay, eh, no está en Bolivia garantizado la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Y no se garantiza definitivamente el tema de tener que, los, que la ciudadanía tenga información diversa, que pueda tener información eh, pues de, distinta, de distintas líneas, lastimosamente. Y eso ha terminado de calar o ha terminado de ahondar la crisis en el conflicto porque... Claro, los medios eh, en su momento por diferentes grupos fueron atacados, fueron eh, agredidos y con, bajo un mismo discurso, de que informen. Entonces uno dice, están de los, los dos lados, como se ha dicho, los dos, los dos bandos, siendo cuestiones, hay, hay que repensar, necesitamos sistemas de protección, sistemas que aseguren la pluralidad y la diversidad de la información. Ese sigue siendo un reto en Bolivia, sigue siendo realmente un reto. Realmente, y en ese momento, pues también, porque eh, el único, uno de los pocos periodistas, no es el único, el único, uno de los pocos periodistas que se animó durante esta etapa de transición, transición entre comillas, porque llevamos 10 meses, esta etapa de transición eh, a denunciar actos de corrupción, a denunciar eh, actos ilegales por los que estaba incurriendo ese gobierno transitorio, pues ese periodista fue perseguido por la policía boliviana, perseguido por el ministerio de gobierno, se, se, se metieron con la familia, se metieron con los compañeros de trabajo, que muchos sí son familiares, pero se metieron con el medio de comunicación. En un momento quisieron cortar, cortaron publicidad estatal. Entonces, eh, la situación es todavía eh, eh, grave, particularmente yo eh, me preocupo como defensora del pueblo en especial por las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, porque como ellos mismos me han dicho de diferentes medios y en calidad de reserva es, por favor defensora diga algo, diga que las trabajadoras y los trabajadores no respondemos o no somos los dueños de los medios ni la ni la línea editorial, porque luego nosotros solamente cubrimos, no decidimos qué sale y qué no sale, pero como no salen algunas cosas y salen otras, cuando están en las calles son atacados, claro la ciudadanía está molesta y en Bolivia y eso es algo que yo también quiero desmentir. Eh, seguimos en un proceso de crisis. La crisis de Estado todavía no ha sido subsanada. Ha sido más bien profundizada. En Bolivia es necesario un proceso democrático, sí, pero es más importante las definiciones o las primeras... Perdón, primeras... No, no estoy oyendo. Eh, no, está tranquilo, León, da pronto y todo. Nadia, eso que, es eso que te iba a preguntar ahora. Yo creo que que se adelanta, eh, te adelantabas un poquito. Eh, bueno, en una entrevista que publicamos ayer con el sociólogo eh, Juan Carlos V Quintanilla, hay una crítica muy fuerte de, de las fuerzas policiales y, y, y armadas en general, militares y todo, de que estén asentadas en las bases de de, todo, de los regímenes anteriores del Estado plurinacional. Eh, con toda la herencia colonial y todo eso. Bueno, yo te pregunto, ¿qué comentas de esta idea? Y, y bueno, es terrible todo lo que, lo que nos está relatando. Y pensando en esto, ¿qué tipo de propuesta sobre la, la seguridad pública podría ser eh, desarrollada eh, que rompiera con esta lógica eh, y que respetara los derechos humanos como punto central. Muchas gracias. Gracias. Nosotros en el informe, cuando lo denominamos crisis de Estado, tratamos de hacer una alusión a lo que pasó con las instituciones dentro del Estado. Se generó un proceso de desinstitucionalización, desigitimación, que es mucho anterior a octubre del 2019. Y en eso, todas y todos tienen que ser autocríticos. Eh, en el caso de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, son parte de las instituciones de seguridad interna y seguridad externa del país. Más allá de las críticas que puedan existir ahora, incluso fuertes todavía, especialmente con la policía, eh, o las críticas que puedan existir a todas las otras instituciones, como el órgano ejecutivo, el legislativo, electoral, el judicial, por Dios, el judicial, el ministerio público, eh, la misma defensoría, por supuesto. Es necesario en Bolivia asumir un proceso de paz, definitivamente. Y esa es la propuesta que nosotros hacemos dentro de este informe. Cuando la presidenta se llena la boca diciendo que ha pacificado al país, le miente al mundo. Bolivia no fue pacificada. Se retiraron los bloqueos, se retiró la movilización y empezó la represión, la represión a través de instituciones. En su momento a través de agentes particulares todavía con la permisibilidad del Estado, pero comenzó una situación de represión y de miedo. En Bolivia la cantidad de procesos por sedición, por terrorismo, se han, se han superabundantemente eh, crecido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en Bolivia? Sí creo que el proceso democrático es fundamental. Es necesario tener un gobierno elegido por las urnas. Es necesario tener una asamblea legislativa elegida por las urnas. Es necesario recomponer el órgano electoral, el órgano judicial, las instituciones, la misma defensoría. Por supuesto, es necesario. Pero aquí es el reto de los, de los primeros actos que vaya a realizar el futuro gobierno. y Que ojalá se instale, ojalá, ojalá realmente lleguen las elecciones. Y se respete la, la decisión del, del pueblo, sea cual sea, sea quien sea, ojalá. Y eh, dependerá mucho de eso. No podemos caer en una suerte de retorno o de la nueva venganza. ¿Me entienden? No se puede caer en eso. No se debería caer en una situación de seguir con un discurso de odiamos a unos porque nosotros somos otros, es decir, seguir polarizando. Eh, a nuestra población, a nuestro pueblo. Es necesario, sí, medidas estatales urgentes, porque nuestro país no está bien en términos económicos, en términos de salud, educación. Lastimosamente, este gobierno transitorio lo menos que ha hecho es ocuparse de la gestión pública. Han entrado básicamente a saltar las instituciones para cambiar gente, para acosar gente, para poner, bueno, un montón de cosas. En contratos lesivos al estado hechos de corrupción muy fuertes un autoritarismo por parte de algunos ministros que son los hombres fuertes de la presidente etcétera eso es el reto es, es después de las elecciones ojalá se pudiera hacer antes pero como está la población no lo creo es iniciar un proceso de paz necesitamos en Bolivia digo perdonarnos todos ¿Perdonarnos todos? Sí, porque todos en, en nuestro momento, yo debo decir, toda la población en su momento ha tenido eh, características de violencia, de discriminación, de racismo. Sí, sí, lo hemos hecho. Nos hemos quebrado como sociedad. Nos han quebrado y nos hemos dejado quebrar como sociedad y hemos ingresado en esa lógica. Eso es importante. Es importante retornar. Nosotros, el debate más lindo que ha existido en Bolivia, cuando se hablaba de las estructuras de poder, la forma de cambiar el sistema de gobierno, la forma en qué Estado queríamos, en el deber ser, era cuando hablábamos el, del Estado plurinacional, con un horizonte que era vivir bien, vivir bien en armonía. Eso es lo que se necesita en Bolivia. Es un proceso largo, sí, que se necesita honestidad, coherencia y voluntad política que en ese momento no existe, Sí, ojalá, ojalá quien vaya a asumir el nuevo gobierno entienda y piense, no en la toma de poder como se lo ha hecho hasta ahora, sino que se piense en la población. Señora Nadia, eh, antes que nada, nos gustaría agradecer muchísimo por tu participación, por esas aclaraciones en nombre de toda, todo el equipo. Eh, quiero hacer aquí este, este agradecimiento eh, y hay una pregunta más que me gustaría hacerte al respecto de lo que decía de lo que plantea el informe. Yo sé que quieren crear una comisión de la verdad, pero que además de, de la creación de esa comisión, ¿qué es lo que plantean? ¿Cómo seguir adelante? en esa construcción tan importante que nos decía, de, de ese estado plurinacional y de una manera que puedan superar, si es posible, esos racismos, esos prejuicios contra las mujeres de Pollera, la Pachamama, la Oipala y todo eso que hemos visto a partir del derrumbe del presidente Evo Morales. Yo, yo reitero, en honor a la verdad, y, y como compañeras y compañeros, y en mi rol de defensora, la crisis que se vivido en, en nuestro país no inicia en octubre. Y eso hay que ser honestos, no inicia en octubre, se inicia antes. Dos, la discriminación y racismo más fuerte, más fuerte y focalizado fue contra NPOX. Pero yo cuando digo que nos han quebrado como sociedad, fue porque de, después, desde el lado de la CNPO, o desde sectores afines a ellos, comenzaron una suerte de discriminación hacia el otro lado, hacia gente que podía ser del oriente, por ejemplo, se dio también. Entonces, por eso yo digo, necesitamos un proceso de paz, necesitamos una comisión de la verdad que vaya a establecer, no el proceso de paz propiamente, pero sí un proceso de verdad y de justicia, sí, se necesita. ¿Qué es que además plantea el informe con los hallazgos que nosotros hemos realizado? Eh, primero, es este cuestionamiento a los procesos de pacificación y la necesidad de construir uno. Segundo, que nosotros como Defensoría del Pueblo en el marco de los derechos humanos no creemos y nos vamos a negar siempre a que la paz sea construida en base a la impunidad o al olvido de graves violaciones a los derechos humanos. Y eso, más bien yo debo decir, en Bolivia tenemos mucha experiencia de ser altamente tosudos en la búsqueda de justicia. Y me agrada eso como defensora. Eso plantea el informe. Es necesario no solamente esclarecer lo que pasó entre octubre y noviembre en nuestro país. Es fundamental que se identifiquen los responsables y que los responsables vayan y paguen sus culpas. Si es Yandine Áñez, que pague sus culpas y que se le respete sus garantías judiciales, que se le respete sus derechos fundamentales, por supuesto, pero tienen que pagar sus culpas. Esto no puede quedar impune. Además, creemos como Defensoría del Pueblo que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, en especial las Fuerzas Armadas, no pueden, no pueden eximirse de responsabilidad como lo ha, lo ha pretendido la Presidenta y su Gabinete. Ellos deberían, por su cuenta, por una suerte de reparación hacia la población, identificar a, todas, a, a todos los que participaron, a todas las que participaron en esas operaciones conjuntas, porque ellos saben, saben el, el armamento que utilizaron, la forma en cómo lo utilizaron, los agentes encubiertos que tenían, ellos lo saben, y que los dispongan para que la justicia pueda pues a justiciar, pueda, pueda dar una respuesta institucional dentro del marco de un Estado de Derecho. Es fundamental que en Bolivia, en el caso de los medios de comunicación, se generen normas políticas que garanticen sistemas de protección a los medios de comunicación. por Porque es necesario que la labor tan importante que es informar y comunicar eh, para, eh, para, para, toda la, para toda la gente, esté garantizada. Pero además que se garantice la seguridad de las y los trabajadores de la prensa. Es necesario recuperar efectivamente la libertad de expresión en nuestro país. Es realmente condenable que los gobiernos de alguna forma condicionen las líneas de los medios de comunicación y publicidad estatal y peor aún, cuando en Bolivia, una buena fuente de recursos que utilizan los medios es la publicidad estatal. Hay que democratizarla para ver si democratizamos la publicidad, podemos democratizar la información, podemos generar una información diversa. Es fundamental que en Bolivia se recupere la institucionalidad, se recupere y se cese a una suerte de sometimiento del sistema de justicia, como en, en el órgano judicial, el, la Fiscalía General, el Ministerio Público, que yo digo, han jugado uno de los peores roles, y eso va a quedar en la historia. Ha sido tan evidente la forma en cómo se han sometido a los intereses de los del, del actual gobierno para generar procesos de persecución, que perdieron la oportunidad de pasar como un ministerio público, como un sistema de justicia independiente. Tanto se ha cuestionado en Bolivia el sistema de justicia durante el gobierno transitorio, han dado fundadamente la razón a todo el cuestionamiento realizado. En Bolivia también planteamos eso, es necesario recuperar la independencia judicial, es necesario que la división de los órganos de poder sea realmente efectiva y que el sometimiento solamente sea a la constitución a la ley. Ese es el horizonte utópico que planteamos como defensoría del pueblo. Ojalá nos dé la vida para poder ver cuán cerquita podemos estar en todo aquello. Y definitivamente Bolivia le debe, el Estado boliviano le debe a las víctimas, a las fatales víctimas, al menos un proceso de reparación. Y nos referimos no a un resarcimiento económico como aquí han tratado de hacer. Nada más que ni se ajusta a un estándar internacional. Bolivia, el Estado boliviano, le debe a las 37 personas que perdieron la vida, en especial a las 27 que fue bajo las manos del Estado, les debe mínimamente una disculpa, mínimamente hacerse cargo de los huérfanos que se han dejado, mínimamente restablecer el, la vida que esta gente tenía. Muchos de ellos no estaban ni siquiera dentro del conflicto dentro de los picos de conflictividad. Al menos eso eso eso le debe el Estado. Les debe un juicio. Les debe que los que aquella que los hijos puedan ver con sus propios ojos que el efectivo que mató a su padre esté detrás de unas rejas. Eso al menos le debe el Estado a las víctimas. Perfecto. Bueno, Creo que... Compas? Muchas gracias. Estamos muy emocionados con la contribución. Vamos a intentar poner en las palabras...